Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes familia, les saluda Shanira Blanco, feliz de presentarles los sorteos para hoy jueves 23 de marzo de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarnos. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Caridad Quiñones de la firma Aquino de Córdoba Alfaro M. Company, y supervisados por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Mire, tenemos un nuevo ganador de premio secundario con Double Play del sorteo. Señoras y señores de ayer, miércoles 22 de marzo, se llevaron 50 mil dólares. Esto fue jugada automática vendida en la gasolinera Gom en Vega Alta. Muchísimas felicidades. Y usted puede probar, mire su suerte con el Powerball también, que para este sábado está en 112 millones de dólares. Y yo le pregunto también, ¿usted ya jugó Loto Cash para, es para este viernes, señores, para mañana? Lo invito a hacerlo porque ya está en el millón 500 mil dólares para mañana viernes y te la puedes llevar ese premio en un solo pago. Al igual que la doble revancha que ya tiene acumulado 505 mil dólares que son buenísimos. Juega y atrévete a cambiar tu suerte con Lotería Electrónica.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 es el número 2, es el número 2. Pasamos al Pegados Familia en la tarde de hoy. Mucha suerte. Adelante. Primer número del Pegado. Número 5, número 5. Siguiente número. Número 9. Es el número 9. Número ganador del 2. en la tarde de hoy. Es el 5959.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 Pasamos al pega 4. Mucha suerte en el pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del pega 4. Número Cero. Número 0. Siguiente número. Número 2. Número 2. Siguiente número del pega 4 esta tarde, señores. Número 9. Número 9. Último número. Número 5, es el número 5, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 02950295 y muchísimas felicidades a todos los que aceptaron en la tarde de hoy. Recuerda visitar nuestra página oficial, rico.pr.gov. Nos vemos esta noche a las 9 p.m. Gracias por acompañarnos. Excelente tarde y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Come in. Oh, Bill. Good evening. Good, morning, Marta. I'm so glad you came. Uh, make yourself at home, please. Fine. Thanks. You know, Bill, we have missed you a lot. Good morning, Marta. And Marta. Clarita. Oh, she will be ready pretty soon. Quite. Hoy tengo motivos Mas poderosos es ya yeah, I don't know why Clarita es... But uh, ella vendrá enseguida, no se preocupe. Great. ¿Quiere quitarse la chaqueta? Oh, sure, si no hay inconveniente. Mm -hmm. Anoche hace un calor de mil demonios. Mm -hmm. ¿Sí? Quizás le dé una sorpresa. Quizás. Bueno, es casi seguro. Y hay una tormenta anunciándose al este del mar Caribe. ¿Veras? ¿Cuándo dijeron la noche?